La alquimia es un misterioso arte que revolotea sobre todo lo que posee vida Y por supuesto, el estudio de la vida misma requiere el arte ¡Sí! Hace preciosos dibujos sobre cosas muy interesantes, señor Albedo Ven a la vida, pequeño fragmento del universo Y haz que el arte... ¡Viva! ¿Lo entiendes ahora, Sucrose? ¡Ah! ¡Oh! ¡Es maravilloso, señor Albedo! Ahora voy a pintar a una cría como un de Bishop Encuentro su caparazón como su atractivo más interesante Sus entrincados patrones y el brillo que le precede Sin embargo, el resto de su forma es muy ordinario Por lo cual solo requiere un par de trazos rápidos Voilà. Ven a la vida, pequeño Espere, fragmento del Albedo. universo señor Albedo! No, no, ¡No Discúlpeme, señor Albedo, pero... Me temo que estas criaturas no son permitidas ni bajo la supervisión de los alquimistas Oh, ¿eso era un problema?